Bienvenido a un nuevo video enta y esta vez es a Nearamix Akitoshi es un muchacho promedio que vive solo con Itomi, su hermana mayor, ya que sus padres han muerto. Desde siempre, Akitoshi ha mirado a su Itomi de una forma distinta a lo normal, hasta que un día, aparece una Shinigami en su cuarto llamada Mina, la que le dice que dentro de poco, Akitoshi va a morir, y que para poder vivir más... Tendrá que dejar a cualquier mujer embarazada, será capaz Akitosi de conseguir este propósito con tal de seguir viviendo.